Hola, buenas gente, ¿cómo están? Soy yo Ulti estamos aquí una nueva reacción para el canal Y bueno, me topé acá con un YouTube hispano que me recomendó YouTube Que ahí dice de Spider-Man es un pendejo Despacito por... no sé si YouTube está medio jodido con las malas palabras Así que vamos a reaccionar a este Y bueno, carta acá está Spider-Man es un pendejo del Sirx un nombre extraño Bueno, dejar el video original en la descripción Y bueno, creo que no tiene un problema con lo hecho autor, ¿no? Por ahora porque yo ya había reaccionado a un youtuber hispano de alguien llamado Pancho, no sé qué. Lo subí a mi segundo canal porque en su YouTube hispano tenía seis violaciones al copyright y bueno. Y bueno, yo ya tenía problemas con otro.. Tenía dos strikes, pero menos mal ya me, eh, me lo eliminaron, era por otra cosa, ¿no? Pero. Como, como esa reacción tenía demasiado alcohol, pero ahí yo mejor lo borré de mi canal y lo subí a secundario sí que he echado amistad a mi reacción está en el segundo canal obviamente y bueno vamos a reaccionar esto una vez y... ahí está ¿acaso es? ok muy rápido Le borgo la cola, le robó al chico las bolas. Es Oiga niños, jueguen en la calle. Da. <risa> <risa> Adiós. Ah. Soy Dios. ¿Eh? No. Pipi caliente. Eh? La garantía de 29 puntos para para mí es promesa. Para ti una promesa no es promesa. Para mí es promesa. LOL. Fuera. Largo. Señora. Fuera. Largo. Necesito el trabajo. ¿Estás bendita? ¿Ah? ¿Eh? No, okay. Sor. <risa> Di algo, Peter. Uh, ¿no que están festejando? No sabes, <risa> Peter, es tu cumpleaños. Aunque no quieras recordarlo, hijo <risa> de puta. Ah, no se entendió, no, no entendía. Vive en otra realidad. Sí. sí. ¿O ¿Oh, no, Peter? No. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo es, Qué gusto verte. Y dime, ¿cómo va la obra? ¿La crítica es mi No me va bien, va bien. Me quejo. Este es. Harry me envió rosas. Te he dejado dos recados. ¿Dónde te has metido? El dedo. Uh, he estado ocupado. Mm. Fotografiando a tu tío. Muerto. <risa> ¿Cómo está esa lápida? Entre menos la... sepas, mejor. Harry, ¿cómo? cómo? Excel. Dirijo ¿Eh? proyectos ¿Eh? especiales, hay algo especial en eh? proyectos especiales ¡Qué maravilla, <risa> Harry! Tu padre estaría vivo, jajaja, <risa> <risa> ja, ja, ja, en paz, descanse Gracias no ¡Qué mamadas! Octavius le dará un lugar a Oscar que mi padre jamás hubiera soñado ¿Muerto? No comprendo <risa> La forma en que te mira o en la que no te mira No comprendo No te mira No comprendo <risa> La forma en que quieras vergar No tengo tentas ahora ¿Estás muerto? Podemos dejar el tema, ¿sí? Quiero que seamos amigos, ¿sí? Que nos tengamos confianza, ¿qué? Sí. Peter, <risa> no entiendes lo que siento. No. no. Quiero que muera tu mamá, igual que tú quieres que muera el tío. <risa> ¿Qué mamá? <risa> ah, ¿qué? Okay. Oh. No lo siento, quiero arruinar tu cumpleaños. <risa> ¿Sabes que No eres mi amigo. <risa> Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Oh. No. <laughs> oh, <Dios. laughs> Su muchacha es todo, un muchacho Póngalos ¡Ponga los sanos arriba! ¡Ponga las mamadas arriba! ¡Todas! Así oh, si es que me dejé. Tengo la facilidad. Se Señora. Sí. Tequila. ¿Eh? <laughs> no volverás a meter tus tenazas en mis telarañas. La muerte de esta muerte me quedará en tu codlá. <laughs> Yo te encuentro bien. Uh, <risa> yo te encuentro con un una uh, uh, Mi diagnóstico... <risa> no puedes hacer. Ven esas quesadillas. ¿Quesadillas? <risa> pues tengo un sueño. En mi sueño estoy perdiendo a mis mujeres. Eh, tres, pero <risa> siempre me cago. Ah. Decae, cae, cae. No, no está, está muy bajo, De hecho... De, de hecho, el sueño ni siquiera es sueño ¡Oh! Ese es no. el problema, no sabe, no sabe ni qué pensar Enloquece no tener novia con lumbre en el culo ¡Wow! Pito? ¿Eh? Escucha, escucha Tal vez tú no deberías ser el hombre arrepanguro Y por eso te caes ¿Ve? ¿Eh? Puedes elegir, Pito Puedes elegir Puedes elegir Puedo elegir, ¿verdad? No. Todo lo que has estado no. pensando, Peter. Me da... Por no, el norte por no, no, no. no mames. Tom. No. El hombre araña sospechoso de la muerte de Ospor. Araña en la mira de la justicia. ¿Dónde ya no estás? Me voy a tirar, señor César. bien su padre se murió adiós verdad ay hola garra qué quieres mi preciado cuello. quiero que rompas esta vez estás loco no me toques te <muchas> <muchas> está bien ya tranquilo bájame Está bien, ya, tranquilo. Te daré un talco. Mata al hombre, mamado, y te daré las mamadas que necesites. Pensándolo mal, ¿por qué no me besas? Lo quiero. ¿Dónde? Peter. Parker Peter Parker. Parker. ¿Dónde lo encuentro? Ya mi paga. <risa> Tenlo listo no toques Hay otra parte o oh, no sé Ah, este es el que yo la accioné ya No soy en mi secundaria por el tema de los copyright A, a veces su canal tiene la otra parte bueno si tienen el mismo problema con los copyrights, bueno los no subí de... no no estuvo bueno ese pasó bastante gracias no no este es desde el último que subí, no, está buenísimo me suscribo a su canal y hace rato que no me hacía el rey popo hispano bueno las, el... la semana se me pasado el iluminato no <ríe> y bueno esto... Estaba muy buena, ¿no? Esta ha sido la reacción de hoy, espero que te haya entretenido, te haya gustado un poco. Y bueno, dejaré el video original en la descripción. Y bueno, eso es todo, soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye.